En las religiones abundan los mitos que nos dejan alguna moraleja. Casi todos los mitos de la creación narran el origen de la raza humana a partir de una pareja. Según la mitología escandinava, tres dioses paseaban por una playa cuando toparon con un fresno y un olmo. Del primero crearon a Ask y del segundo a Embla. Luego cada dios les hizo un regalo. Odín les dio la vida, Billy les dio pensamientos y sentimientos y B les concedió la vista y el oído. Los árboles en el atardecer forman muchas veces figuras que parecen humanas. Por eso, en este mito los humanos vienen de la madera. Es un símbolo de que Dios de la oscuridad hizo luz. Ask y Embla fueron los ancestros de todos los humanos. Podemos comparar este mito con Adán y Eva. En sí, los mitos abundan en todas las culturas que a pesar de su lejanía están unidas por el imaginario colectivo. Lo bueno e importante de estas leyendas son las enseñanzas que ordenan al ser humano formando la moral.